Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo saber qué versión de Windows tenemos instalado en nuestra PC. Comencemos, hay varias formas, una de ellas es ir al buscador y escribir winver. Ejecutamos el comando y acá nos va a aparecer que tenemos instalado Windows 10, versión 1809, compilación, sistema operativo, 17763.253 Esto va variando a medida que instalemos las actualizaciones Otra de las formas Es ir a inicio Segundo botón del mouse Sistema Acá bajamos y buscamos Donde dice especificaciones Windows Dice edición Windows 10 Pro Versión 1809 Se instaló el 5 del 11 de 2018. Y compilación del sistema operativo 17763.253. Otra de las formas es ir al buscador y escribir. Acerca de tu PC. Hacemos clic acá. Acá bajamos y buscamos especificaciones de Windows. Edición Windows 10 Pro, versión 1809, se instaló el 5 de 11 de 2018, compilación del sistema operativo 17763.53. Otra de las formas para saber si nuestro sistema operativo es de 32 o de 64 bits es ir al buscador y escribir este equipo. Vamos acá. Hacemos clic con el segundo botón del mouse. Hacemos clic en propiedades. Y acá se nos va a abrir esta pantalla. Windows 10 Pro. Y acá sabemos el sistema operativo de cuánto es. En mi caso es de 64 bits. Esto es muy importante para instalar el programa adecuado para nuestra PC. Hasta la próxima. Muchas gracias. Suscríbanse a mi canal. Pongan me gusta a mis videos.